Hola, bienvenidos al canal. Esta, en, en esta oportunidad vamos a eh, realizar una tirada muy simple que se va a llamar Lo espero o no lo espero. ¿Sí? Eh, yo previamente ya saqué, digamos, las cartas, eh, no las he visto, así que, bueno, vamos a ir. ¿Qué pasa si lo esperamos? A ver, eh, bueno, con respecto a esta opción... Se ve que hay, digamos, una voluntad de acercamiento, ¿sí? Por lo, por lo que habla el carro acá. Eh, hay una voluntad de los dos. Sin embargo, alguien está siendo muy frío, ¿sí? Puede ser la mujer de la relación o quien tenga una o quien sea la parte yin de la, de la relación entonces es como que esta persona exige muchas cosas para que la relación funcione y eso provoca que la relación quede en punto muerto que no sepan cómo, resolver, cómo salir del embrollo eh, porque, sola, porque ambas personas incluido él eh, están eh, viendo el fenómeno desde un solo punto de vista cuando digamos cuando hay un problema siempre hay que verlo desde un 360 grados ¿sí? aún así yo me atrevería a decir por la carta consejo que, que se puede que, que yo me atrevería a esperar sí pero también le pondría, ojo, a cuánto tiempo yo soy capaz de esperar en, en esta lucha de quién tiene la razón o hacia dónde vamos o, o, o qué es lo que queremos ¿sí? y la carta del oráculo que salió para este grupo se llama FE ¿Sí? Y la fe eh, dice acá, eh, todos estamos heridos, algunas heridas se reconocen con facilidad pero otras no, sigue adelante y no permitas que el dolor te detenga, si estás destinada o destinado a servir de inspiración a los demás y si no sigues avanzando, vas a sufrir mucho. Ha llegado el momento en que transmitas tu mensaje. ¿Sí? Bueno, ese es el consejo para el grupo que es, ¿qué pasa si lo espero? ¿Sí? Ahora vamos con el grupo, ¿qué pasa si no lo espero? Bueno, en este grupo, primero que nada, hay, eh, se ven, bueno, se ven bastantes discusiones, ¿sí? Eh, se ve también por ende que tienen diferentes pu puntos de vista, que no es tan solo de quién manda a quién, sino que es algo mucho más profundo. Eh, creo que es el tipo de, de relación que discuten y después se reconcilian ¿sí? pero más adelante yo veo que no, el, la persona el, digamos, el hombre o la persona que tenga energía Yan se acerca a esta persona eh, creo que se va a perder una oportunidad sí, perdón eh, porque creo que si no lo esperas de todas maneras lo vas a esperar eso es lo que quería decir porque vas a estar centrado en que perdiste tres copas y no vas a estar centrado oh, aquí lo acá no vas a ver lo que está frente a tus narices porque vas a estar eh, viendo lo que perdiste no entonces en, para este grupo eh, aunque no lo quieras esperar inconscientemente si sí lo vas a esperar y te va a causar ciertos cuestionamientos sí. y la carta consejo se llama el engaño y el engaño dice así dice cuando corren tiempos difíciles debes pedir ayuda para que, para que se arreglen las cosas si la ayuda no te llega de la manera en que esperabas no te desanimes eh, por, y acá la invitación de la carta es cuánto por ejemplo cuánto miedo tengo a decir la verdad ah, por ejemplo por ejemplo esta carta también se puede interpretar a, a ciertos miedos, a no querer a, a hacerte un poco loco, un poco la loca, en decir no, esta oportunidad de amor me la estoy inventando, no es para mí, ¿sí? o, o, o más concretamente en este caso eh, no, si yo no lo estoy esperando, si yo quiero seguir con mi vida cuando en el fondo sabes que sí lo estás esperando. ¿Sí? Entonces, bueno, de esto trataba el video. Espero que les haya sido de utilidad. Eh, disculpen si a veces me tramo, pero bueno, ya tendré más práctica. Y bueno, muchas gracias por estar. Si les gustan, eh, los invito a dar un like a suscribirse al canal y cualquier comentario será bienvenido cuídense, que estén muy bien